Hola muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Soy yo Ultime Estamos aquí en un nuevo video para este canal Vamos a hacer esta vez una nueva oración rápida Porque Illuminato después de tanto como unos casi dos meses Sacó de nuevo de TPH hace como el día de ayer, ¿no? Bueno, tuve tiempo de verlo, así que bueno, vamos a reaccionar ahora Que ese YouTube hispano bastante interesante, que es uno nuevo Que es un real de me ahí dice YouTube hispano de helados que sabe a caca desperdicio de Shark Tank México del, del reality show ese de los de tiburón de, de la gente que busca como una buena ese que va gente y le dice a esos ricos no que para promocionar los productos o, o, o lugares o algo así no creo que entendí si pues he ¿sí visto ese programa una vez sí? y bueno acá dice los tiburones probarán un helado de monterrey muy peculiar ok con eso no dice mucho ¿eh? Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a reaccionar este Igate y a ver qué dice nos, nos espera de Illuminatos. Así que vamos a verlo ya y... A, a continuación... Comerme un helado de chocolate que sabía caca. Es una mierda... Que <risa> <risa> oh ¡Qué, ¿Qué De nuevo a intro. Estos vendedores quieren demostrar que en Monterrey no solo hay tontos, sino vendedores. Hola, nosotros somos Laura Pozo y elaboramos helados con mucho amor Nuestros helados están elaborados en base a chelé, ya que están compuestos o endulzados con mi verga Lo que hace una experiencia muy excitante para cada una de las personas que lo consume Vendemos a hotos que están buscando una marca super cool Y también a pajeros que quieren ver por notos sin remordimiento Opa, Lo más importante es dejar una fija en la boca de cada una de las personas. No. Y por eso estamos pidiendo 600 mil millones de pesos por el 1% de nuestra empresa. Buen luz. Usan leche de slack. <risa> los, to los tontos piden 600 millones <risa> de pesos por el 1% de la empresa ¿Qué se sabe? por ciento de nuestra empresa un gordo malvado Us, usan leche deslactosada leche no, popo. utilizamos leche de Guillermo Ahí no. está por eso me supieron todos a caca si, sí, todos los sabores todos tienen... me supieron a mierda <risa> me gustó si, sí, todos los tienen... sup... sabores <risa> me gustó me gusta. Comerme un helado de chocolate que sabía caca. <risa> pero a ver, entonces es leche de pendejo. Es leche de verdad. Wow. <risa> Malo. Mm. Su so, helado realmente es. Troll. es... Sí. sí. Es una mierda. Sí. sí le entiendo. El gorro no habla. A lo importante de que tenga caca. <risa> porque a mucha gente le gusta LOL. ¡Me <risa> <risa> <¡Nilo! risa> como el orto, carajo! <risa> ¿Qué son ustedes tres? Nosotros somos podemos. <risa> uh. <risa> ¡Cuidado! <¿Cuál t> <risa> ¡Ah, es la, la imagen de Instagram que puso! <risa> <risa> <risa> sí, había publicado un Instagram en esa imagen. ¡Ah, ya, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Ana Sofía y yo somos amigas desde que estamos en la prehistoria Guillermo Escuto. Yo les voy a decir una cosa. una cosa Una cosa Hay una buena cagada Atrás de la elaboración, sin duda Pero sus productos son buenos para la salud Y no me deja mi naturaleza vender algo que sea bueno para la salud Yo estoy fuera Yo lo que quiero decir es que ¡Eres un soquete! <risa> soquete. La verdad es que Yo la tengo afuera no Y como mi helado de chocolate me supo a chocolate, estoy fuera Gracias Y Marcus, tú cállate Alegre. a la verga Yo les voy a decir okay. Y Marcus, tú cállate Alegre. a la verga Yo no he dicho nada Caí tan triste Yo les voy a decir otra cosa Otra cosa <risa> Yo tengo una oferta Vamos a ver por el Vamos a darles por el otro. No podía faltar por el... Son aquí ¿eh, hijo. Por el hoyo. Vamos a darles por el otro. ¿Podría ser? Yo estoy, por supuesto, adentro. ¿Podemos platicarlo tantito? No, no. Tenemos un rato. No. <risa> creemos que fue una oferta justa veníamos con otra idea pero la verdad nos va a servir mucho para nuestro crecimiento canal yo voy a decir oh. otra cosa oh, qué la oh. <risa> <risa> Ay, okay. tengo una no <risa> tengo nada ok no sé cómo eh comerme un helado de chocolate que sabía muy cagado este bueno, eh, chido, este programa pero no, este episodio no lo he visto porque acá sí se me interpreta el uso de esponja ahí también <risa> cualquiera eh, no, que analiza tu Ah, ya está, ya demasiada ah, pavada de locura ahí, ¿no? la verdad, bastante bueno bastante medio bizarro, che, este ¿eh? Le voy a... no, no, no, no tanto analizar como el anterior la anterior pude Bueno, aunque que sé, este no, sé mucho Y capaz la, para empabaza muy obvio eh, Bueno, creo que mmm, la reacción lo voy a dejar hasta acá Dejar el video original de Illuminatus abajo en la descripción del video para que lo vean Y bueno, creo que yo sin nada más que alegar Hasta que se empiece a calentar mi computador No sé no el, Va a limpiar o algo así adentro Y bueno, creo que... Lo dejaré hasta acá el video. si te gustó pon a me gusta, compartido, suscríbete A este canal para más videojuegos como este Y bueno, sin nada más que agregar Soy Yusultima y nos vemos, bye adiós.